La Mesa 3A1 entrega su presentación, por lo que vamos a pasar a la Mesa 4, Agricultura Abierta y Sustentable. Eh, buenas tardes con todos y todas de la mesa 4. Eh, nuestro tema fue agricultura abierta y sustentable. En este punto hemos decidido en debate cambiar de palabra sustentable a sostenible, porque la palabra sustentable es una palabra que tiene una visión mercantilista y también deja abierto algunos productos del libre ingreso que hace daño mucho a nuestra sociedad tanto a la Pachamama y también hemos hecho un cambio de agroalimentario como es por agricultura sostenible por sustentable eh, continuando con el punto debate tenemos también en tema uno cambiar la palabra de recursos por patrimonio, porque hemos cambiado esta palabra recursos, porque es una palabra mercantilista, capitalista, um, por el patrimonio, porque patrimonio es una palabra consensuada y soberana, porque está a lo colectivo. Y también el conocimiento, saberes ancestrales, está consensuado dentro del patrimonio. En segundo punto también tenemos licencias de propiedad intelectual abierta, comunes y libres comunes creativos, asignadas a comunas por propiedad colectiva. Aquí, por ejemplo, tenemos una papa coneja en una comunidad Maca Grande, que es mi comunidad. Esa papa coneja puede tener una licencia de la propiedad colectiva de la comunidad y luego puede ser abierta para el resto de las poblaciones. En punto 3 tenemos sistem sistema libre de conservación y intercambio de patrimonio y en formación y agrobiodiversidad que trataremos el día de mañana. Como propuestas, tenemos planteados cinco ejes temáticos. 30 Elegimos cinco prioridades para trabajar el día tercero. Uso y propiedad de territorio y su patrimonio. Dos, producción agroalimentaria y forestal. Tres, distribución, procesamiento industrial, consumo, mercado social para la soberanía alimentaria. Cuarto, organización social y relación con el Estado. Quinto, educación y capacitación. ¿Y qué podemos hacer con estos temas? Eh, analizar políticas actuales en Ecuador, eh, revisar leyes actuales en Ecuador. Nuestras propuestas, recomendaciones, tenemos propuestas de políticas públicas de gobierno y propuestas de acción colectiva para ciudadanos. Pay Muchas gracias. La mesa 5, por favor, biodiversidad. Um, muy buenas tardes, eh, soy la representante de la mesa 5. En resumen, lo que el documento involucraba era la biodiversidad ecuatoriana que tiene que tener un contexto natural y cultural y cómo en los últimos años esta ha sido eh, tratada como mercancía y, en, y un, nuevo, un nuevo enfoque que se le debe dar para entenderla desde el punto de vista de la información eh, y de esta manera eh, cómo nos vamos a, a adaptar a lo que es la bioeconomía como una tendencia mundial y cómo nos puede servir el código abierto para el desarrollo de la biotecnología en el país y finalmente se hacen una serie de recomendaciones que las estaremos revisando el día de mañana. Entonces, entre la, los lineamientos principales de, de nuestro grupo, se encuentra principalmente recuperar, revalorizar y reinterpretar la biodiversidad ecuatoriana que incorpora tanto la diversidad cultural como la biodiversidad biológica. Y expandimos el objetivo de esta propuesta para que contribuya al alcance de la visión del Ecuador, de desarrollar una bioeconomía de conocimiento local y nacional, para que pueda aplicarse el COTAD respecto a, las particip a la participación de las localidades y de, de esta manera podamos ejercer soberanía y generar autosuficiencia en las aplicaciones de bioconocimiento para fortalecer nuestras capacidades y para responder a las necesidades locales, eh, también el objetivo será el reducir la dependencia cognitiva y el promover la investigación y el desarrollo y los acuerdos que eh, hemos alcanzado pus pusimos como primordial eh, la necesidad de crear cámaras procomunes comunes y eh, generamos ciertos objetivos eh, eh, generales que pueden ser Quedan expandidos a, a, a las otras mesas de, de ser así eh, necesario eh, y la, lo que nosotros proponemos es que la Cámara de Procomunes será conformada por asociaciones civiles que tendrán proyectos productivos basados en la economía popular y solidaria, en la cual las líneas de investigación y el posible desarrollo productivo responderán a las necesidades locales y serán pertinentes con la biodiversidad local, eh, de tal forma que proveerá y recibirá información pertinente al inventario de riqueza biológica y genética que es proporcionada por el Instituto Nacional de Biodiversidad. Y como segundo punto, existe la necesidad de actualizar los métodos agroecológicos con la aplicación de buenas prácticas ancestrales enriquecidas. Gracias. La mesa 6 tampoco entregó, así que vamos con la mesa 7. No, no. no está subido. No está al subido. Final, al final va a ser la mesa 6. Vamos con la mesa 7, diseño abierto para la fabricación industrial orientada al pro común. Okay. Bien, buenas tardes. A nosotros nos tocó trabajar el tema de diseño abierto para la fabricación industrial orientada al procomún y fundamentalmente en la revisión que se hizo del documento. Nosotros entendemos que hay allí una propuesta de carácter fundamentalmente conceptual en la que se destacan dos modelos de, vinculados, uno al capitalismo cognitivo, vinculado a tratar de hacer del conocimiento un recurso finito y restringido y se plantean alternativas a ese modelo capitalista. Esas alternativas están sembradas fundamentalmente en esos tres aspectos, intercambio libre, involucramiento de la comunidad en términos de diseño participativo, codiseño y el utiliz la utilización del Internet como una plataforma de carácter distributivo. Eh, finalmente, el artículo termina hablando de la idea de conocimiento abierto y, enlace, y hace el enlace para el cambio o la transformación de la matriz productiva del Ecuador y su vinculación con el plan del buen vivir. Nosotros entendemos que este trabajo, el que se discutió, constituye algo así como la base sobre la cual habrá que hacer algunas otras modificaciones. En ese sentido, los lineamientos principales que vamos a cometer son los siguientes. Formación de una sociedad de conocimiento que cuestiona el paradigma del conocimiento como recurso finito y restringido. Y cuando hablamos de formación, estamos hablando de formación en educación, fundamentalmente. Dos. Explorar y comprender qué se entiende por desagregación tecnológica y cómo ello puede contribuir al tema del conocimiento libre. Tercero, imaginar y aprovechar la actividad económica como estrategia para la transformación cultural. Y esto es porque entendemos que la propuesta que hay allí es precisamente sembrar en la actividad económica como una actividad fundamental humana la posibilidad de reconstituir la matriz cultural a partir de lo que es la actividad económica. Y el punto 4 se trata de democratizar el acceso de conocimiento, los medios y las herramientas y los procesos para garantizar sistemas de diseño, producción y de certificación del conocimiento abierto. Finalmente, nosotros entendemos que en una economía con el sector productivo que necesita Quedan, aumentar su valor segundos. agregado, es necesario detectar nichos de actividad económica que sean considerados prioritarios y implementar en ellos un régimen especial de producción basado en el conocimiento libre. Segundo, la vinculación orgánica de todos los actores, no es una tarea que corresponde solamente al Estado, sino que es necesario involucrar absolutamente a todos los individuos, instituciones, para que el cultivo del conocimiento libre sea una estrategia de desarrollo y no una herramienta. Y finalmente, una estrategia jurídica que proteja y fomente el conocimiento libre en términos de la propiedad intelectual. Antes de continuar, queremos solicitarles a los sistematizadores que las grabadoras que ustedes tienen, por favor, las entreguen en la oficina de Flock, ya que necesitamos recargarlas para mañana. Ahora viene la mesa 8, datos y gobierno abierto. Eh, no está lista la presentación, entonces no está cargada la presentación, entonces vamos a continuar con la mesa 10, hardware libre y ciberseguridad. La nueve sí si está. Ya, entonces vamos con la 9, marco de políticas públicas y normativa para la economía social. Buenas tardes, en la mesa 9 trabajamos del marco de políticas públicas y normativa para la economía social. La síntesis del trabajo realizado se concentra en analizar el marco legal y jurídico de la economía civil, social, popular y solidaria, aclarando el rol del Estado en cada una de ellas diseñar una legislación y mecanismos para economía civil, social, popular y solidaria para promoverla. A su vez, diseñar un modelo de Estado socio que implica una participación de la sociedad civil en la gobernanza y en el poder del Estado, acorde al Plan Nacional del Buen Vivir y la Constitución del Ecuador. En los lineamientos principales que discutimos, encontramos tres ejes principales. Uno, un equilibrio entre los roles y responsabilidades del Estado frente a los requisitos de la economía civil, social, popular y solidaria. Una diferencia entre el modelo extractivo y de propiedad y de ganancia privada y capital, entendida esta como una ganancia social. Y finalmente un tema de políticas fiscales, específicamente en el tema de tributación. En los acuerdos que hemos alcanzado como mesa, es importante aclarar varios conceptos que los vamos a definir mañana para tener claro para la política pública, en la diferenciación entre economía civil, economía social, economía popular y solidaria, economía del conocimiento. Y finalmente, la necesidad de abordar cambios legislativos que permitan el cambio de la matriz productiva. Muchas gracias. Vamos con la mesa 10 de hardware libre y ciberseguridad. Bueno, este papel me toca a mí, soy el representante de la mesa 10. Eh, tratamos los dos temas, hardware libre y seguridad. Entonces, dentro del hardware libre vimos que es una economía desarrollada, eh, sostenible dentro de nuestra economía popular y solidaria, Queremos canalizar estos dentro de la industria, el gobierno y la academia. Hemos identificado retos como los altos costos de producción, dependencia tecnológica y principales iniciativas identificadas dentro de estos espacios colaborativos. Generar estos espacios colaborativos, makerspace, hacklabs, fablabs. Y también identificar actores que ya estén relacionados dentro de la producción para que haya una sinergia dentro de ellos. ¿Qué tenemos nosotros como lineamientos principales? La soberanía tecnológica, generación de industria, crecimiento y soportes en la investigación, cambios en el área educativa, que hay un control desde el inicio, nuevas oportunidades en la industria y sobre todo incentivos gubernamentales dentro de la industria local. Hemos identificado que ya hay iniciativas dentro del gobierno respecto a eso, en Wikicóes, el MIPRO también tiene una Secretaría de Desagregación Tecnológica. Entonces, ¿qué hemos llegado como acuerdos? la creación de estos laboratorios ciudadanos, ¿no es cierto? Esto es súper importante para nosotros, los Maker Space, Five Labs, dentro de esto, promoviendo el emprendimiento, que se genere una industria diferente, orientada a la economía popular social del conocimiento dentro de nuestro país. Y muy posiblemente también designar una agencia que lidere la creación de hardware para generar fomento económico hacia estos emprendimientos que pueden existir. Eso, Hardware, ciberseguridad, identificamos lo que era establecer seguridad de la información, no tanto ciberseguridad, sino un contexto más amplio que era la seguridad de la información. Entonces, protección de infraestructura en Internet, protección de la información como tal y diferenciar los, los contextos que es monitorización y vigilancia, en donde han habido acuerdos y diferencias. Existen dos grandes iniciativas dentro del país que tienen un esquema sí, gubernamental 30 de seguridad. Segundos. Y equipos de dentro de respuestas ante incidentes. Los lineamientos, seguridad, derechos sobre internet, cambio en el área educativa, queremos enseñar a la gente, educarnos a ser ciudadanos en internet y usar estándares abiertos y libres, eso es muy importante, no necesariamente que sea libre quiere decir que sea abierto. Y la educación en derechos digitales, campañas de concientización sobre redes, no a la vigilancia en internet, sino concientización de uso de eso sinergias entre las instituciones para que no repitan su trabajo, velar sobre los derechos digitales de nosotros en la red. Gracias. Gracias. La mesa 11, por favor, software libre. Buenas noches a todos. Eh, básicamente, al analizar el documento vimos la primera parte, el marco teórico es un tema importante, pero creemos que lo fundamental es concentrarnos en las políticas que podemos sacar del documento. También consideramos que es importante el marco teórico, porque esto eventualmente lo va a leer algún funcionario público y tenemos que dejarle bien clarito por qué es importante las políticas públicas. Sobre los lineamientos, pensamos que es importante el tema de la soberanía tecnológica y, y eso está en la de la República en el artículo 335, tenemos también un marco legal que ya se ha trabajado como el Decreto 1014, lo que está trabajando en la propuesta del COESC, eh, el plan de Buen Vivir, donde tenemos fortalecimiento de capacidades y potenciales, todo esto relacionado a la soberanía tecnológica y también en lo que habló antes Cristian sobre el tema de ciberseguridad, el tema de software libre es fundamental para la ciberseguridad, no es lo único pero sin software libre no puede haber ciberseguridad. Eh, de los acuerdos que llegamos, bueno, primero en la parte del conceptual el marco teórico del documento, es que debemos revisar ciertos temas de cosas que se deben corregir. Eh, en el documento se presentan casos de éxito o casos de uso de software libre, pero no se habla de, de Ecuador, qué ha pasado en Ecuador, pensamos que se debería hablar de casos como Elastics, que es software libre hecho en Ecuador, el caso de Equipus, que es software libre hecho de, desde el sector público. El caso de la Asamblea Nacional, que usa software libre desde el 2008, a pesar de que no tiene ningún decreto que lo obligue a hacerlo. Eh, el caso del diferencial aquí en Quito, donde hay un espacio, un hackerspace, donde se puede trabajar. En fin, hay muchas cosas que se han hecho aquí, que también se deberían ver en el documento. Y sobre las políticas que deberíamos, que, que deberíamos basar para software libre en, en, el, en el Estado, es que el software libre debe ser considerado un bien público, libre y común, y que todo desarrollo que sea hecho de software por el Estado debe ser publicado como software libre. Quedan 30 segundos. Eh, debemos buscar la soberanía tecnológica como Estado. Entonces, el Estado debería utilizar o tendrá utilizar software libre en todas las instancias públicas. Eh, el Estado debería in generar incentivos para el uso de software libre en la educación. No simplemente oigan, tienen que usar software libre, sino por qué tenemos que usar software libre, conversábamos por ejemplo hacer un concurso de desarrollo de software libre donde participen profesores y estudiantes universitarios eh, y el Estado impulsará procesos de promoción y difusión de software libre, Que creo que eso es importante porque debemos llegar también a los que no están ni en colegio ni en universidad. Gracias. Vamos con la mesa 12 de Nuevas Tecnologías, Conectividad y Accesibilidad. El tema de conectividad, buenas noches con todos y todas. Este, el documento, a partir de una breve revisión de la situación y de los desafíos de la banda ancha en América Latina y en el Ecuador, plantea una serie de recomendaciones de política pública y decidimos enfocarnos en ellas. Básicamente tienen que ver con asumir a la conectividad de banda ancha como un servicio público, como condición para su universalización, adoptar enfoques alternativos del uso del espectro eh, eh, para poder eh, alcanzar la cobertura en áreas que no están servidas, fortalecer la política de acceso público con prioridad en áreas no cubiertas por el mercado, o, eh, diseñar estrategias de alfabetización digital, desarrollo de aplicaciones y contenidos para gobierno electrónico, establecer políticas robustas para favorecer la competencia en el mercado de banda ancha, desarrollar una política pública de compartición de infraestructura, estimular la reducción de costos al usuario final y adoptar principios y modelos de redes libres, abiertas y comunitarias como fundamento para lograr la inclusión digital y para la comprensión de los determinantes sociales, políticos y económicos detrás de la tecnología. En cuanto a los lineamientos principales que se discutió en el grupo, se reconocen los avances y los logros en materia de despliegue de redes y servicios y en acceso a conectividad de banda ancha, pero se identifican que todavía quedan varios desafíos por atender eh, que tienen que ver con la cobertura, con los costos, con la calidad de la conectividad, con la falta de capacidad de uso de estas infraestructuras, la insuficiencia de contenidos propios que respondan a las realidades y a las necesidades de, las, de los grupos y de los actores eh, nacionales y locales, la falta de coordinación interinstitucional e intersectorial para armonizar los enfoques y medidas de política pública para la inclusión digital, Además, la necesidad fundamental de asumir al Internet como un bien público y por tanto de adoptar el principio de interés público y el enfoque de derechos humanos en el desarrollo de políticas y regulaciones de Internet. En cuanto a los acuerdos que se alcanzaron, se, se acuerda que se precisan políticas y estrategias que fortalezcan lo logrado y avanzado a fin de cubrir áreas no Queda servidas, a fin de masificar la conectividad sobre todo en los espacios públicos, de reforzar y hacer más efectivas las estrategias de compartición de infraestructura. Eh, se acuerda que es necesario desarrollar estrategias sólidas de sensibilización, concientización, promoción y desarrollo de capacidades para el uso eh, de estas tecnologías por todos los actores y sectores sociales, asegurar la neutralidad de la red, definir una serie de principios eh, regulatorios para el acceso, el uso, la operación y el desarrollo de internet, proponer lineamientos para la gestión y el manejo del nombre de dominio de país, del punto s y además crear una mesa interinstitucional, intersectorial, que coordine los esfuerzos eh, y las políticas en materia de internet internamente y las posiciones del, del, del gobierno en, la, en estos temas, en las esferas internacionales. Muchas gracias. Esta mesa debe además proponer mecanismos de participación multisectorial para abordar todos estos temas que hemos expuesto. Gracias. gracias. La mesa 13 aún no sube su documento. no lo tengo. No lo tengo. Ya, sí, vamos no, eh, a la, la sí, okay, vamos a revisar para ver por qué no, no aparecen. Vamos con la mesa 14. Sí, las mesas que no han presentado las presentan al final. Así que no te la mesa 14, saberes ancestrales y diálogo de saber. Hola, bueno, buenas noches. Eh, por un lado, pues, en la presentación de los temas se subrayó las identidades propias de los pueblos y nacionalidades y las lógicas específicas de los conocimientos y saberes eh, en relación a los conocimientos occidentales. En segundo lugar, la visión holística de la vida, la persona, las comunidades. Sí, está bien, gracias. Eh, la naturaleza y una visión espiral del tiempo. Tres, necesidad de espacios interculturales para el aprendizaje. Cuatro, los saberes ancestrales no son solo una cuestión del pasado, son conocimientos actuales que pueden aportar a la humanidad en su totalidad y servir de puente entre el pasado y el futuro. Cinco, la generación de conocimientos viene desde distintas vertientes, prácticas diarias, la estética y más allá del diálogo, se propone el plurílogo, en el cual el logo debe, se debe entender de manera más amplia que en Occidente. Acuerdos eh, y propuestas que están en elaboración. Uno, la necesidad de elaborar un código de investigación que incluya un protocolo de relación entre la comunidad y el investigador, que asegure, claro, el beneficio de la comunidad. Dos, la necesidad de un protocolo de los conocimientos ancestrales para proteger los recursos biológicos, que incluya un código de prospección, regular, proteger y promover el conocimiento ancestral y su relación con la sociedad del conocimiento. Tres, la necesidad de que se respete el derecho a la consulta previa. Cuatro becas para sabios o prometeos locales y ancestrales, ya chastaita, mamas, parteras, entre otros. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas ¿Pueda? gracias. Ahora sí vamos con la mesa tres, eh, cultura libre. Mesa tres, cultura libre, sí. Uh, uh, buenas noches. El documento que nos entregaron uh, lo consideramos súper útil. Entonces hemos tenido un poco desde la base. Tenemos otro documento que nos ha llegado de Carolina Botero, pero ella no está presente hoy, vendrá mañana. Entonces lo que hacemos era partir un poco desde la base y elaboramos pues, set, siete puntos de partida ¿no? para pensar a la cultura libre. La primera cosa era de asegurar, cómo asegurarnos pues, la cuestión... Es que no lo veo aquí, no lo el primer punto era uh, asegurar la participación, el acceso y la inclusión uh, en la cuestión de la cultura, hay una falta de infraestructuras en Ecuador para la formación y para el acceso a la cultura, Importante importante reconocer la diversidad de los sujetos uh, culturales, muchos de los cuales son invisibilizados con sus prácticas culturales, a, a, en frente a las industrias um, culturales. Um, cuando hay un uh, apoyo económico del Estado, muy importante uh, valorar los contenidos y no solo las metas uh, propuestas en términos de procesos. La importancia de las licencias libres de acceso público, este era un punto pues, de consenso entre todo el mundo, que todo producto producido con financiamiento público tiene que publicarse bajo licencias libres. Eso incluye papeles, incluso incluye papeles científicos, investigaciones, informes y materiales educativos encargados por los poderes públicos, es muy importante, y todos los informes, toda la información que se genera que es completamente opaco, debería formar parte de nuestra cultura libre. Um, la, la, la cuestión entre la cultura general, el derecho de toda persona al acceso de practicar y tener acceso a la cultura, y luego la especialización que resulta de, uh, la, la, um, de vivir de una práctica cultural y esto debería ser un derecho básico de también de poder um, um, poner en el mercado um, la, la, um, los productos culturales y entonces es muy importante y por eso que hay un reconocimiento previo de las prácticas culturales comunitarios y su espacio dentro de estas economías culturales. Uh, la cuestión de la comunidad y el territorio, cómo se gestiona la cultura dentro del ter ter ter territorio, qué son los membranos, cómo se define hoy en día en territorio cuando todo está tan Internacionalizado, eso es un problema de base por concebir los comunes, que un común es una cosa marcada dentro de una membrana. ¿Qué quiere decir esto en, en, en, en esta época de interna internacionalización? Luego, la cuestión de cómo articulamos una en cogestión entre el privado, público y civil. Um, es muy importante que el Estado no debería uh, sustituirse a procesos ciudad uh, ciudadanos que ya existen. Eso es fundamental y luego la cuestión de la financiación, uh, reciprocidad, corresponsabilidad, cómo la cultura libre insiste en la, en, en la reciprocidad y cómo um, aseguramos mecanismos para que haya esta reciprocidad que cuando tú pones en el común, también tomas y re, repones dentro del común y cómo, por último, cómo aseguramos la sostenibilidad, la continuidad de estos procesos de la cultura libre. Muchas gracias. Gracias. Vamos con la mesa, ocho datos y gobierno abierto, por favor. Muy bien. Esta, este es el resumen de la mesa 8, datos y gobierno abierto, 17 compañeros y compañeras participamos en, este, en esta charla, en este intercambio, después de leer el documento eh, correspondiente. Se ha generado un intercambio muy interesante eh, con diferentes perspectivas económicas, políticas, ideológicas, con relación a una de las propuestas que, es, que fue transversal en el documento sobre ciudades inteligentes… Eh, y también sobre la visión integral sobre las tecnologías, es decir, una concepción que eh, supere eh, algunos planteamientos que aseveran que pues, estas son neutrales. Eh, en el diseño de política pública se debe incluir aspectos subyacentes respecto a las relaciones de poder que se establecen en la adquisición e implementación de soluciones. El intercambio también ha producido reflexiones eh, sobre el horizonte estratégico de la soberanía tecnológica a nivel país, así como soberanía sobre la data a nivel individual. Eh, de tal manera que eh, es necesario criticar el modelo eh, ciudadano-consumidor con el que grandes corporaciones monopólicas desarrollan propuestas de gobierno electrónico. Eh, es necesario avanzar en procesos de democracia cada vez más participativa y protagónica para los ciudadanos, yendo más allá de la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental. Es decir, promoviendo que el gobierno electrónico y propiamente el gobierno abierto eh, genere procesos en los que las comunidades pueden eh, aprovechar los datos, eh, aprovechar los recursos de los sistemas que el gobierno está ya diseñando, eh, para eh, promover eh, su participación en la planeación de política pública, por ejemplo, y en otros ámbitos de la gestión eh, gubernamental, monitorar la, la gestión gubernamental, por ejemplo, y poder estar en, en posibilidad de externar opiniones al respecto de esos procesos. <coughs> Como se comentó al inicio eh, de esta jornada, nosotros tuvimos que encarar o tenemos Quedan que encarar todavía segundos. un reto muy importante que es eh, la revisión eh, del Plan Nacional de Gobierno Electrónico que fue publicado hace un par de días. Eh, tuvimos la fortuna de contar con representantes de la Secretaría correspondiente quienes nos expusieron a este plan. En eh, grosso modo, eh, nos plantearon que el objetivo del plan no es crear sistemas para las instituciones públicas, sino para el ciudadano. Eh, hay la necesidad de la formación ciudadana, es importante la colaboración de las instituciones educativas y ese es un punto que debemos, de, es una pelota que debemos de, este, enviar a la mesa de, de educación. Eh, la ley de transparencia ha regido en gran medida la elaboración del marco normativo del plan. Hay una propuesta, crear comunidades para generar sistemas de participación ciudadana y bueno, hay una pregunta ahí abierta. Lo importante en todo caso es decir que hemos tenido que modificar la metodología un poco para poder eh, eh, acometer el objetivo. Muchas gracias. La mesa 6, por favor, energía distribuida. Mesa 6. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Y buenas noches a todas y todos. En la mesa 6 tratamos el tema de energía distribuida. El documento que nosotros analizamos es un documento que parte de una reflexión sobre los principios básicos de la Economía del Conocimiento, analiza algunos modelos capitalistas eh, de la provisión de energía, explica algunos eh, casos de éxitos de implementación de energía distribuida en el mundo y quisiéramos en este contexto hacer énfasis en que el proyecto se refiere a energía eléctrica y que eh, trata en forma global los principios generales de políticas públicas que pueden favorecer la implementación de sistemas de, distribu de energía distribuida, llámese la democratización del acceso a la propiedad de las fuentes de energía, la participación de la sociedad en el diseño, implementación y gestión de proyectos de provisión de energía y en la importancia que tiene la, eh, el conocimiento y la tecnología abierta. El análisis del documento, o para el análisis del documento, el grupo decidió contextualizar en elementos generales que están incluidos en los principios constitucionales y en el Plan Nacional del Buen Vivir. Considerando que la energía es un aspecto transversal a la vida del ser humano, pues eh, la Constitución del Ecuador del año 2008 señala que la energía es un sector estratégico, también hace énfasis en el concepto de soberanía energética, y en el Plan Nacional del Buen, del Buen Vivir, la energía está presente prácticamente en todos los objetivos, pero aparece de forma más explícita en los objetivos 7, 10 y 11, que hablan de asegurar, garantizar los derechos de la naturaleza y proveer la sustentabilidad ambiental, territorial y global, impulsar la transformación de la matriz productiva y asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. Eh, hemos avanzado hoy en la revisión del documento y hemos llegado a algunos acuerdos globales para hacerlo. El primero es de que eh, tenemos que enfocar de manera más integral el concepto de energía. Energía es más que energía eléctrica y por lo tanto estamos atendiendo todas las distintas formas de presentación de energía. Hemos decidido que en el documento vamos a priorizar un enfoque de territorio desde la perspectiva de adaptar el consumo y la generación de energía a las necesidades y recursos del territorio y obviamente a puntualizar siempre en el análisis el papel relevante que tiene el usuario final de la energía en la planificación del… Quedan 30 segundos. …de la eh, provisión de energía. Gracias. Muchas gracias. La mesa 13, por favor, Territorialización del Trabajo Cognitivo y Comunes Urbanos. ¿Está bien, no? Igual pegando y abriendo los el de Office. No. eso mejor? A ver su lectura. Bueno, muy bien. cinco Hola a todas y todos, buenas noches. En la mesa 13, los documentos borrador examinan cómo la economía social del conocimiento puede ser construida a partir de una perspectiva de abajo hacia arriba, a través de la autogobernanza de comunidades locales, de la participación ciudadana y valorando la diversidad del pueblo ecuatoriano. Alternativas orientadas al procomún, como la mutualización de infraestructuras para la vida colectiva, el consumo colaborativo y la práctica de combatir recursos son presentadas como formas de organización comunitarias. Además, se examina cómo la creación y la circulación del conocimiento pueden ser estimuladas y fortalecer las comunidades. Y se proponen unas políticas públicas para ser implementadas en el contexto ecuatoriano. Eh, los lineamientos principales a los que llegamos a través de las conversaciones en la mesa eh, enuncian que hay un desafío entre eh, las políticas gubernamentales del Plan Nacional del Buen, del Buen Vivir a través de la Estrategia Territorial Nacional y las dificultades de su implementación en el territorio. Al mismo tiempo, existen unos procesos en marcha y unos diálogos incipientes para la construcción del entendimiento social del conocimiento como bien común. También que hay unas brechas en el territorio ecuatoriano en cuanto a la accesibilidad a la tecnología. Y, y que el capitalismo cognitivo en su forma de producción de la ciudad se denomina Smart Cities eh, Clase creativa, que es el concepto de Richard Florida, violencia inmobiliaria y maquiladoras. Y los acuerdos a los, que, a los que, hemos, eh, que hemos alcanzado es que ya existen unas experiencias locales de economía social del conocimiento, que incluyen la minga, el cuidado de la selva, las parteras, los mercados solidarios... Eh, también incidimos en, en que es fundamental reconocer y valorizar las formas de relación con el territorio a partir de, del desarrollo de las TIC, las cuales permiten trasladar el conocimiento a los espacios físicos. Y después, también como una dificultad digamos, conceptual que hemos tenido en la mesa, en cuanto a la necesidad de construir un glosario entendible para la sociedad en general sobre esa hibridación que hay en Ecuador entre lo, lo urbano y lo rural, la autonomía del conocimiento la organización territorial y ese, el propio concepto de los de los comunes urbanos no como una mezcla entre una parte física y una, y una parte relacional ¿no? y ya está Quedan...